Son las 3 de la mañana. Estás durmiendo pero de repente alguien te envía un mensaje y te despiertas porque te suena el móvil. Esto podría haberse evitado. Veamos cómo. En los dispositivos Android tenemos los estados o modos de sonido en los que se puede encontrar el teléfono. Normalmente suelen ser tres. Sonido normal, vibración y silencio. Con el sonido, el teléfono sonará tanto con las llamadas como con las notificaciones. También puede vibrar dependiendo de la configuración. En el modo de vibración, el teléfono no debería hacer ningún sonido de llamada ni notificación, solo vibrará. Pero cuidado, si reproduces un vídeo o una canción, sí que sonará. El modo de silencio hará que tu móvil no suene ni vibre, pero como antes, cuidado con vídeos y canciones. ¿Cómo podemos activar estos modos? La forma más fácil es utilizando el control de volumen. Pulsamos el botón de bajar el volumen cuando no estemos reproduciendo nada y nos aparecerá un pequeño menú. Seguimos pulsando el botón más veces hasta que cambie el icono. Este icono indica que el teléfono está en modo vibración, el anterior indicaba que el teléfono estaba en sonido. Si volvemos a pulsar el botón de bajar el volumen, activaremos el modo de silencio. También podemos cambiar estos modos con el botón de subir el volumen desde los ajustes rápidos del apartado de notificaciones y en este móvil concreto pulsando un rato el botón de encendido y apagado, como podemos ver en un vídeo en el que aprendemos algunas de las funciones de Android. Te dejamos el enlace de este vídeo en la descripción. Pero, ¿qué pasa si queremos modificar el volumen de los vídeos y de las canciones? Si estás reproduciendo alguno, podrás utilizar el control de volumen directamente para modificarlo. Pero si no estás reproduciendo nada, por ejemplo, estás en la pantalla inicial sin nada, también puedes modificarlo. Para ello, pulsa el botón de bajar o subir el volumen y aparecerá el menú. Si en este menú pulsamos sobre la flecha hacia abajo, el menú será más grande y aparecerán dos controles más, el volumen multimedia y el volumen de las alarmas.